Marieta. Señor Casco, señor ministro, conozco muy bien yo la problemática que ahora mencionamos de, del pueblo gitano, porque desde los 18 años he trabajado con gitanos, de gitanos y más tarde como, como profesor. Y lo primero que quiero decir es que no me esperaba su intervención, no me esperaba porque usted reconoce que existe segregación. Me puede decir, bueno, existe efectivamente estos datos que usted ha dado y el Gobierno va a intentar mejorarlos y espero contar con todos ustedes. No me lo esperaba. Porque además no es verdad. Y no es verdad. Da la impresión, pues no sé, que España debe ser una isla que no se entera a en nada y lo que dicen los organismos internacionales no hablen para nada. yo no sé en qué se basan, efectivamente, para dar los datos que dan, que ustedes no, no, no los hacen suyo. ¿no? Y por otra parte, yo me ratifico en las obras que dije, no sé en qué fecha que usted ha comentado, porque considero que efectivamente eh, la pública es bastante más inclusiva que la privada, aunque efectivamente haya problemas que resolver. Mire, yo creo que hay que hablar claro. Los ricos pueden elegir el colegio que quieren, ¿sí o no? Sí. La mayoría de las familias con un mayor nivel socioeconómico están en las privadas concertadas, ¿sí o no? Sí. La inversión en la, en la privada se incrementa sin límite. Muchos centros privados no aceptan niñas y niños inmigrantes de minorías étnicas. Todos son obstáculos para su escolarización. Y dígame usted, y luego hablar del Pacto Educativo, que para ustedes el eje vertebrador del sistema educativo debe ser la escuela pública. Mire, usted dice ahora que la escuela privada es la escuela pública, pero vamos a ver, efectivamente, son empresas privadas que funcionan con fondos públicos y las patronas de la red privada, ya sabemos, que llevan años presionando para aumentar su financiación y redefinir, redefinir este concepto de lo público. Primera impresión, que ustedes aceptan... Qué es eso lo que quiere la sociedad, es decir, ¿quiere realmente la sociedad española una escuela para pobres y otra para clases medias? Hay que financiar todas las opciones personales de las familias sin tener en cuenta el tipo de sociedad que está planteando. Y usted se habla del Pacto del Estado que efectivamente se rompió en el, en el Congreso y que aquí estamos en la tercera fase, pero yo le voy a decir, del tema que hoy estamos tratando, prácticamente pasó así. En la comparecencia de las diferentes comunidades autonómicas. Le voy a decir, mire, eh, nosotros vamos a hacer un informe al Gobierno, si llegamos a un acuerdo, que a saber lo que hará el Gobierno con él mismo. Y eh, yo sí quiero decirle con eso un poco ya mi posición, y ya le adelanto al resto de los grupos. Primero, mire, aquí no se plantea derogar al 11, que es lo primero que habría que haber hecho. No plantea cómo superar la segregación escolar. No se admite que el eje vertebrador del sistema educativo sea la escuela pública con lo que ello conlleva. No se apuesta para que la comunidad educativa tenga capacidad de la toma de decisiones. No se apuesta para que la dirección sea elegida por los consejos escolares. No se apuesta por la autonomía de los centros. No se apuesta por la gratuidad en otros años. No se responde a las necesidades de financiación que requieren las comunidades autónomas. Se intenta que sea un pacto homogéneo de la perspectiva que las 17 comunidades autónomas tengan un ecosistema, anulando o reduciendo así las competencias autonómicas, y se apuesta por un sistema de formación del profesorado que lo precariza en su etapa de prácticas. Para terminar, señor ministro, uno de los grandes desafíos de hoy y de mañana en la educación es preparar a nuestros alumnos para vivir y convivir con los otros, para superar el miedo a lo distinto, para educar en la aceptación positiva de los diferentes. Se precisa de escuelas con educadores que enseñen a amar las propias raíces, pero que tengan apertura para aceptar Termine, que los otros señoría. riquezas. Y a cabo, hay que educar en la tolerancia, hay que construir identidades abiertas y eso, eso va encaminado desde la pública. Gracias, senadora Arrieta.